...problemas amorosos, ¿Qué sería Icardi. ¿Qué está pasando, Faba? ¿Te podés parar bueno, para hacer la antes clínica? Antes que nada, no quiero tener problemas ¿Sí? judiciales, la clínica ¿Qué? de Faba y Favale. Ah, bueno, ahí okay. está. Licenciado, no sabía si van los dos. un gusto. Lo acompaño en un minuto, arranque sí. usted dale, que yo le formé sumo. Dale. Bueno, no, no, anda, anda, también. la novela turca ver, de verano arranque. es la novela de Icardi. Sus chicas... Wanda y compañía. Sí. ¿Por qué digo esto? Y vamos a ponernos de pie y vamos a proceder. Pero lean bien las historias. Porque ayer, por, sí. por favor, licenciado, sí, sí, dale, permiso, ¿eh? tome pie. Por Antes la que nada, Aníbal, ¿Qué? te aclaramos a vos y a toda la audiencia que esta clínica está dedicada al amor. Nació cons... para eso. Nació para conservar las parejas. Ah, ¿Entendés por qué? Y Cardi, Está por el camino equivocado, era, indudablemente Está no. haciendo todo mal, Icardi Faba, a los tiempos sí. de la tele son tiranos Como dice el sí, señor Sí, pero Vamos, gana ah, va. ah, va. ah, Bueno, que ah, ayer, ¿qué pasó? Que el ayer la... ayer apareció la, la, ¿Sí? la psicopedagoga Ayer apareció la psicopedagoga Subió un chat Se armó revuelo ¿Qué dijo Icardi? Tenía es? privacidad Y hoy dijo que era una fake news y publicó esto Claro, él le aclara a lo la aclaro. chica psicopedagoga dice: Lo aclaro para que no queden el dudas. El Con esta también. ¿Qué dice? Me caso no en un rito espiritual. Ahí está. Dicen cualquier, cualquier cosa, todo falso. Considero que estoy para un poquito más que esto. Ah, Hoy en día, cualquiera sea. se hace famoso. Antes sí. que nada, Icardi, machiruleadas no nos gustan. Ah, bien. Muy machirulo. Muy, bien, muy, bien. muy machirulo. O sea, estoy para un poquito más. ¿Quién te oh, comiste? Ya eso, ya, ya, ya. Eso no, no yeah. va porque la clínica Felina no bota. tiene género. ¿eh? ¿Quién no Eso apareció? no. Ahora, eh, ¿qué botas? pasa? Ah, perdón. <ríe> sí. Usted sabe que a mí me gusta la ley. Sí, correcto. A los si a usted le... Dentro de la ley, todo. Todo. Fuera de la ley, nada. O alguna cosa. Si a usted sí. le publican algo falso, usted manda una carta documento. Una carta documento, carta documento. Carta documento. Carta No lo desmiente documento. con carta una carita documento. de payaso. No voy a permitir que me diga. No, difame. lo hace desde Obvio. lo mediático, nada más. No, Ahora, hay que ir al la policía. ¿Qué pasó? Y Cardi desmiente a la psicopedagoga. Pero hoy aparece. Candela Leche. Bueno. ¿Ya? bueno, bueno. Candela Leche. Leque. ¿Y Candela Leche, Leche. qué hace? Leche. Muestra a toda la sociedad que Icardi tiene un mismo método de operar. O sea, un modus Y lo operandi. vuelve a mandar al frente. Un operandi. Exactamente, porque Candela Leche qué hace? ...publica otro chat de Icardi. <risa> Indudablemente, no tiene privacidad. Ay, ¿Puedo otro corregir, algo? Este es ¿Puedo otro corregir algo en la sí. clínica? En operandi ayer, que vos hiciste toda una teoría sobre el león... ...era foto y después emoji de león. De leoncito. Bueno, hoy cambió. Hoy puso un animalito. Bueno. Y un animalito. Pero es que hace, bonito, que bonito. hace, ve las historias y ataca. Es eso. Ve las historias <risa> y ataca. Perdón, <risa> o sea, java, sí. hay que recordar porque el público se renueva. ¿Por qué sucede eso? Se preguntaban sí. Si a vos te gusta la pesca, te manda el algoritmo cosas de pesca. A vos te gustan los autos, el algoritmo te manda autos. Esperá. Y a Icardi sí. que le gusta. Si te gusta la...